La Policía Nacional apresó este lunes a un hombre acusado de agredir de arma blanca a otro en medio de un incidente registrado el pasado 18 de septiembre del año en curso en el sector San Vicente de esta ciudad. Se trata de Junior Alfredo Reynoso, alias Junito, de 22 años de edad, residente en el sector Pueblo Nuevo de esta localidad, quien fue detenido mediante una orden de arresto en su contra tras ser acusado de propinarle siete puñaladas al hermano de su expareja. Fue pues allá... Y yo estaba con dos compañeros míos, que me estaba acabando de levantar. Y ahí fue, nos saludó a todos y preguntó por la hermana mía. Y yo le dije que estaba trabajando. Y él se me pegó y me abrazó y me dio siete puñaladas. ¿Ese es el marido de tu hermana? Era marido de ella. ¿Por qué? No sé, no sé si ella andaba hasta de la hermana mía, ella no era atrás de mí. Como no halló la hermana mía, se la cobró conmigo, digo yo. ¿Ustedes habían de otro tipo de comunidad. No, porque nosotros éramos amigos. Nosotros éramos amigos. ¿Cómo se llama él? Y un ¿Cuántas puñalada, Siete puñaladas. ¿Dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en el barrio de San Vicente el día 18 de septiembre. ¿Qué esperas tú de la justicia? Que hagan justicia, porque imagínate, yo tuve ahí y la vida, yo estoy vivo de casualidad, ¿tú me entiendes? Entonces yo quiero que la autoridad haga justicia, que eso no se quede impune así. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú te Yo trabajo con el tío mío buscando ventas para ir sur, para, allá, para vender en la plaza del mercado ya de aquí, que queden dinero. ¿Me tienes tu vida? Claro. Yo tengo por mi vida porque él me iba a matar y entonces cuando yo estaba recién operado pasaba por donde yo vivía haciendo mucho y vaina. ¿Tú me entiendes? O sea, él quedó un prófugo quedó prófugo y ahora porque lo agarran por otro caso. Entonces yo creo que quiero que hagan justicia. ¿Con cuál persona? Bueno, que te acusa de que tú le combinaste siete apuñaladas, hay muchachos joven por ahí. Yo no conozco a la persona. No. ¿Y por qué te acusan entonces? ¿Por qué te acusan? Pregunta al comandante, ¿qué le va a decir? puñalada? que tú le dices No, anda por ahí. Sí. tenido problemas? tenido problemas? No. Para NTN, Iliana Durán.